en nuestro país, el tema de los impuestos, ¿está usted de acuerdo con el gobierno a que aplique nuevos impuestos? ¿Qué piensa la gente? Escríbanos. Vamos a presentar, este será nuestro tema de debate, y es que desde la tarde del viernes eh, se volvió pública, eh, o se puso en la, en la palestra pública, se hizo viral la frase del «se van» hay que recordar esta frase, esta vez en contra de quienes la pronunciaban, y es que luego de que el gobierno anunciara el método con que el Poder Ejecutivo busca aliviar la crisis generada por el coronavirus, busca colocar en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para nuevos impuestos, entre las propuestas están, escuche bien, aplicar una contribución temporal a las empresas con ingresos extraordinarios por la pandemia, contempla un impuesto del 1% sobre los activos financieros de las entidades de intermediario, bancos, asociaciones y las corporaciones de crédito, el cual será considerado como gasto deducible al impuesto sobre la renta. Además, eh, aplicar un impuesto a las operaciones o consumos en monedas extranjeras del 3% sobre el monto de las transacciones con tarjetas de crédito débito o cualquier otro método de pago equivalente. Además de la propuesta para aplicar el impuesto sobre la renta, el salario 13 o doble sueldo de Navidad, que afectaría principalmente a los empleados de clase media y clase baja y de los más altos niveles de ingreso, en rechazo a los nuevos impuestos que contempla introducir el gobierno a través del proyecto de ley de presupuesto general de Estado, de, del Estado del 2021, sectores han convocado a manifestación en la Plaza de la Bandera para hoy lunes a las 5 de la tarde. Apoyan ustedes esta manifestación. Tenemos imágenes ahí en pantalla de otras de manifestaciones anteriores realizadas en la Plaza de la Bandera por el disgusto ciudadano, muchachos, que posiblemente se podría aplicar al gobierno actual en estos momentos, Francis? Bueno, definitivamente que resulta un tanto chocante para la sociedad que conociendo la historia reciente y pidiendo justicia, porque por primera vez en mucho tiempo sabemos que hay cuentas de banco de funcionarios que superan las cuentas de muchos empresarios tradicionales de este país y tienen dos mil, mil millones de pesos. Y sobre todo a lo que se embarcó el gobierno pasado con un empeño atroz de crear a Punta Catalina donde sabemos que se erogaron mucho dinero sin siquiera tener un papelito solamente para cumplir un sueño o un deseo de un grupo. Y las campañas sucesivas llevaron al gobierno a gastar hasta lo que no tenían. Porque si recordamos, a través de los impuestos, es que el ciudadano, en sus operaciones diarias, semanales y mensuales, y todo lo que tenga que ver con con transacciones, es la responsable de recaudar fondos para así el Estado cumplir sus fines, tener salud pública, tener educación, tener eh, todos los servicios que se compromete el Estado a ejercer en favor de la sociedad, sobre todo aquellos que necesitamos tener luz, Energía, porque el tren productivo solo con energía se puede avanzar en un país que se procura desarrollar. Pero ya saben, una energía de eficiencia, esa no es exclusiva de uno, sino tradicionalmente porque hemos sido mal administrados. Pero si esos gastos superfluos, esos gastos que no son con retornos, endeudan, endeudan al Estado, de forma tal que la única alternativa que se tiene es la de buscarlo en los bolsillos de la gente. Y por eso yo decía, qué pena que la, que la pandemia, la solidaridad que hablaba el gobierno pasado y que ahora debe continuarlo este, sabíamos que íbamos a llegar a un punto de agotamiento de ese dinero porque también se aprovechó en pandemia para hacer compras de mascarillas que costando 3 dólares o 3 pesos dominicano, perdón, la metieron a 75, a 800, hay, hay mascarilla comprada a desorbitante. Allí está el dinero que a nosotros nos falta ahora en esta etapa de la vida de la pandemia y de la cotidianidad. Yo creo que el gobierno debe buscar otras alternativas, porque estamos muy golpeados todos en otras alternativas, incluso que de hacerlo debe hacer una reforma integral que hace tiempo se está pidiendo y quizás a nivelar los niveles de compromisos y que paguen lo que más tienen, se dinamice la clase media y que no se le cargue más a los más pobres. Ese debe ser una propuesta de alternativa de solución. Bueno, miren, eh, esto naturalmente causó furor en la República Dominicana, causó indignación por una parte de la población que naturalmente reacciona ante todo, es entendible. Ahora bien, ¿qué es lo que es preocupante de esto? Primero, que se, que se haga fin de semana, verdad, que se dé a conocer fin de semana, eso es peligroso eh, por la estrategia que uno viene observando. Y además, el hecho de que el propio Presidente tenga que salir de manera improvisada, de manera precipitada, a responder a lo que se supone que él debió calcular. Cuando ustedes oyen que el presidente, en ese discurso que usted también no hay, fíjense que tuvo que salir de manera rapidísima a responderle a la población, dice, es que hay cosas que la vamos a discutir. Aparentemente, el propio presidente no había leído el presupuesto. ¿Porque tú estás seguro de todo lo que tú estás haciendo? Miren el pliego aquí, eso solamente son algunas. De, lo, de los impuestos que se estaban colocando, y tú vas a decir a mí que, que el presidente no sabía lo que estaba pasando. O sea, entonces entiendo que debieron primero explicarle a la población, miren, vamos a hacer esto y no, y no eh, introducirlo como que, como que no está pasando nada, y el pueblo que reaccione como pueda. Me parece un tanto improvisado eh, esta, esta decisión, de introducir dentro del presupuesto esta reforma fiscal, de hecho se hizo titular en, en los principales medios que habían introducido un mini paquetazo eh, dentro del presupuesto, entonces creo que el presidente eh, con su equipo económico debieron prever la reacción, porque eso es natural, cada vez que tú pones eh, una carga sobre la población hay una reacción eh, de molestia, entonces explícaselo antes. Y si es el momento, primero, se supone que tú tienes asesores y tú tienes un equipo económico que debes responder y que debes estudiar todas las posibilidades. No decir, eh, lo que no esté de acuerdo, eh, los impuestos con los que la población no esté de acuerdo, los quitamos y buscamos otra, otra vía. Pues entonces, eh, olvídate del impuesto y busca la otra vía. Es una, cu una cuestión de lógica. Cuando el presidente decía eso, yo me quería eh, eh, eh, eh, hundir en la silla porque yo decía, ¿pero ¿cómo va a ser que un presidente me diga a mí que si hay otra vía, entonces va a tomar la, la, la, la más gravosa? Porque si tú me estás diciendo como, como presidente de la República, que hay que recordarle a Binader, que estamos en una democracia representativa. A usted lo elegimos, o lo eligió la mayoría, porque yo, yo no voté por usted, pero eh, lo eligió la mayoría del pueblo dominicano para que usted represente y tome decisiones en nombre del pueblo dominicano. Usted no puede estar Cada vez que usted va a tomar una decisión, es salir a ver cómo va a reaccionar eh, eh, un grupito. No, así no, ahora bien las cosas tienen que hacerlas de manera transparente. Creo que debieron decirle a, a, a la población que se iban a introducir estas reformas fiscales dentro del presupuesto y no venir eh, con una sorpresa que fue lo que a la gente le incomodó. Y entonces luego venir a decir Bien, al pueblo, mira, yo no... lo que con lo que ustedes no tienen de acuerdo, lo quitamos y buscamos otra vía. Caramba, entonces busca otra, la otra vía en principio y planteasela al pueblo. Porque si hay otra vía, vamos, vamos a tomar entonces la que es menos gravosa. Y otra cosa que es preocupante de parte de Luis Abinader, es decir, que encontró un país quebrado. Hay una contradicción olímpica en las palabras del presidente Luis Abinader. ¡Caramba! ¿Quiénes son los asesores? Lo están poniendo a decir cosas que él no sabe. El país está quebrado, por acaban de emitir eh, eh, 3.800 millones eh, eh, en bonos soberanos. Pero por Dios, a qué país quebrado le prestan? Entonces mañana vas a querer volver a tomar prestado y entonces tú estás diciendo que un país quebrado, ¿cómo te van a prestar? Y todos los economistas que me están viendo ahora, y los que me van a ver después, se ríen cuando escucharon esto. Porque ¿Cómo va a ser que tú digas que un país está quebrado cuando te están prestando? Eso no tiene lógica. Pero más adelante, eh, porque hay que también ser meticuloso, dice él, ya la, la economía de la, de la República Dominicana se está recuperando. Pero ven acá, pero tú me acabas de decir a mí que el país está totalmente quebrado. Y me estás diciendo que en un mes que tú tienes en el gobierno ya se está recuperando la economía. Pero por Dios, tienes que admitirlo, encontraste una economía robusta, robusta, una de las mejores de América Latina, naturalmente golpeada, como todos los países del mundo, golpeada, naturalmente, mm -hmm. por la pandemia. Sí. Todos los países están así. Bueno. Y entonces es importante eh, ponerle atención a todos. Así que Abinader no debería hablar tanto. Está cometiendo muchos errores en el momento de hablar porque está... Hablando de manera improvisada. Creo que debe elegir mejor a sus asesores y mejor su discurso. Mira, hay que decir, los impuestos y, o las reformas fiscales siempre son odiosas, siempre van a causar malestar, independientemente del momento en que sea. Sí. Eh, tiene mucho que ver la forma en que se haga, cómo se le impacta a la gente y cómo se le llega eh, en momentos como estos. Hay que ver que al momento de que sale la información, que luego vemos al presidente Luis Abinader respondiéndole y que sale pues casi de emergencia, hablar al pueblo dominicano, se siente un nivel o puede reflejarse algún tipo de inseguridad en las medidas o acciones que se toman. Ciertamente el presidente le debe de responder al pueblo y se debe de ir de la mano trabajando para que todos se puedan sentir de alguna forma, eh, vamos a decir, tranquilos. Nunca el 100% estará eh, de acuerdo con todo porque siempre hay adversarios en todo lo que se hace o se realiza Y más cuando se trata de iniciativas de este nivel donde se va a hablar de que se le va a quitar a una parte del pueblo Pues lo que puedan eh, recibir como ingresos o de lo que puedan producir Una de las cosas que más impactó es lo que tiene que ver con el salario o el sueldo de Navidad o sea, si el presidente quiere ver a todo el que trabaja en este país, en la calle, que desde que entra enero ya está haciendo planes para diciembre con lo que va a hacer con ese sueldo, o ya cuando estamos a esta fecha del año, pues si no lo sabe, chamo, ya aquí la gente, la mayoría debe el, el sueldo 13, como se le llama, el sueldo de Navidad. O sea, lo, ya lo debe. Entonces tú decirle a la gente que se le va a aplicar un impuesto sobre la renta a, del sueldo de Navidad a los dominicanos. Esto es un choque para todo el que trabaja y que gana su sueldito a final de año. Eh, otra de las cosas que creo que hubiera eh, favorecido este tema de los impuestos y la aplicación de los mismos, es algunas medidas que la gente entienda que se está trabajando para reducir el gasto público. Ciertamente hemos visto el, la presentación de que se van a cerrar instituciones, de hecho ya, ya eh, entiendo que estamos en proceso de, de esas que se han enunciado que se cerrarán. Nosotros sabemos el sueldo que ganan muchos funcionarios acá. De manera muy eh, desequilibrada en comparación con la mayoría. Usted dirá, bueno, pero eso no va a impactar de una forma en que eh, pueda ayudar a resolver el problema económico que dice el gobierno que hay. De alguna forma se empieza. Esos sueldos exagerados que ganan muchos funcionarios tenemos por un lado. La gente entendería, bueno, sí es cierto que el gobierno está buscando la forma de reducir el gasto, se necesita más dinero. Otra de las cosas... Nosotros ir ganando esa confianza que desde el gobierno se busca sincerizar el gasto, de que se busca reducir el gasto público, de que muchos funcionarios puedan eh, trabajar de la mano con eh, estos, eh, con el dinero que se le entrega a las instituciones de manera correcta, limpia y transparente. Otra de las cosas que es, vemos que aparentemente estarán en proceso es la incautación de bienes a quienes se han llevado el dinero del erario público. Francis, vi un tuit uh -huh. que, no sé si lo viste, de Vinicio Castillo, sí. que me gustó muchísimo y me voy a, a, a lo quiero citar acá. Sí. Vamos a ver, porque se lo envié a mi compañero, eh, Fran Tejada, que hablábamos del tema. El, el tuit de Vinicio Castillo, cuando se arma este revuelo, dice, pone la imagen de algunos funcionarios cercanos al gobierno y dice, «El pueblo no le va a aceptar ningún impuesto nuevo» si su gobierno no persigue recuperar los miles de millones de dólares eh, robados por eh, los funcionarios cercanos al presidente Medina y los testaferros, dice él tenga eso claro, que este pueblo votó por usted. Y la denuncia, él es sea hace eco de la denuncia, eh, que la voy a leer aquí, dice Danilo y Donald Guerrero se llevaron 21 mil millones de pagos Irregulares en la transición, recordemos la, el, el nivel y la cantidad de irregularidades que se dio en ese proceso, no solo de transición, sino de la pandemia, la manera descarada, en que, a mí. en que aquí se hacían compras en este país. Y ahí estaban ahí. los informes que se presentaban en la televisión, de kit que se podían conseguir a un precio mínimo y el porcentaje de compra era acelerado. Veíamos, eh, vimos, debemos recordar a un ciudadano que hacía la denuncia pública, que él ofrecía, eh, no recuerdo el material, pero era uno de los que se estaban más necesitando en los tiempos de pandemia, que él decía, yo lo tengo a este precio, se lo puedo ofrecer al gobierno, pero no, lo compraban a precios altísimos. Entonces, todo este desvío, todo este gasto, irregular de los fondos, señores, tiene que impactar. Y pienso que cuando, para cerrar, cuando Abinader se refiere a un gobierno quebrado, eh, no es posiblemente en, en, teor, en la teoría de que no hay un peso, sino de las condiciones económicas propias que tiene la República Dominicana y los diferentes países del mundo. O sea, no es lo mismo un país antes de una pandemia que luego de la misma. Hay que decir lo que dijo el ministro de Hacienda, por ejemplo, para temas como el plan FASE. Pero a nosotros no nos dejaron un peso, o sea, ¿de dónde se va a pagar? Sí. Yo me imagino el gasto y la cabeza como se debe de tener desde el gobierno para poder sustentar la, la necesidad económica que tiene la República Dominicana ahora. No estoy diciendo que esté de acuerdo con, con el impuesto. Estoy planteando que nosotros tenemos muchas cosas que citar y que recordar y que se deben de redimir en el presente y en el futuro medio para nosotros recuperar un poco de lo que se ha ido en este sí. país. Y nosotros esperamos que de la Procuraduría se tomen acciones, no, do, no solo de darle dos años, tres años, a los que se han llevado cientos de millones de pesos aquí, sino para que se Mira, lleven, eh, ya Cierro Francis, para sí. que le quiten todo lo que se han llevado. Mira, hay una cosa que y, escuché ningún gobierno, que ningún escuché, gobierno de este país me, Más quebrado que el Hipólito sí. Y Leonel lo, lo logró recuperar mira, Sin tanto bla bla, bla. Mira, Pero no mira. podemos justificar ese desfalto ah, Cuando Hipólito de eh, ahora Cuando hablamos de rebuster Lo interior. primero que me llega a la mente Es lo que fue el país y lo que es hoy Primero porque maneja un presupuesto Casi de mil de, Bueno de Así mil, no, mil, de un, billón. mil millón, un billón Un billón de pesos De dólares Aquí nosotros tenemos que saber que en este tránsito gubernamental se produjo conjuntamente con la pandemia el gran déficit. Uno por, se, por ser externo, y hay que reconocerlo, porque la pandemia llegó a los países y fue un impacto que hoy Big Gay está reconociendo aunque creo que él tiene parte de conocimiento de lo que es la verdad de ese proceso de reestructuración económica a través o partiendo de la demografía mundial más vieja, más adulta, y aquellos que generan costo por enfermedades terminales o enfermedades, en fin, y atacando levemente o con gran impacto, a una clase productora que trata de recuperarse. Todo va a depender de cómo nosotros abordemos ese tema. En la República Dominicana todos sabemos y estamos esperanzados de que el gobierno del cambio produzca y genere el mensaje de una recuperación integral, atacando verdaderamente los hechos que acaecieron en República Dominicana sin borrón y cuenta nueva, porque a veces se percibe a poco tiempo como si estuviéramos hablando de un gobierno que ya tiene un tiempo y apenas tenemos dos meses. Entonces, en ese sentido, cuando hablan de cuando yo escucho robustez, no pensemos en robustez, de una economía fluyente que nosotros estamos compartiendo, porque aquí todo el mundo está sintiendo lo que es la falta de circulante de, del dinero en los bolsillos. ¿Y cómo no se entila si no se está produciendo prácticamente nada? ¿El mundo cerró? Sí, pero, ¿Ve escúchame, a Nueva York? pero escúchame, había un presupuesto proyectado en este, 2015, en este 2020 e hicieron todo lo posible por dejar nada en las arcas públicas y justamente es que por, mientras, por una por una buscando, permíteme mira viste que tú, no de eh, tú dijiste tú dijiste no no no no no, no, no, no, no no no no no al pasado no yo no sé se cómo se se tú podrías continuar eh. cuando tú tienes un bache que te lo han quitado eh. cuando tú tienes carga que te la han quitado pero tú no, tú no no le estás diciendo al pueblo pero ve no, acá pero que permíteme, permíteme permíteme Yerjan, si permíteme estás que te, eh, que te, te estuve escuchando te estuve escuchando no no no, eh, eh, es el, eh, si no, tú no lo es no dijiste al pueblo. Pues, oye me eh, eh, eh, no escúchame a bueno está bien pero váyame, escúchame eso es lo que yo te digo a ti cuando yo estoy escuchándote que tú dices como si aquí fuera una maravilla lo que dejó Daniel a mí me da es deseo de interrumpirte y te dejé tranquilo ahora usted me no no. Que eh, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, eh, este es eh, de debate eh, claro, y tú siempre pides que no te claro, interrumpa. Te va a tomar bueno, tú solo, pues mira, eh, se señores, o sea, es muy que bonito que... defender lo <ríe> indefendible cuando se tiene una realidad en este país, ah, en eh, una realidad en este país. Que quebrado que dejó el país. Claro. Fue arrasado que lo dejaron. Y, y, le, y le prestaron 3.800 millones sí, porque, o sea, tenemos, porque tenemos ¿A, a las bases de una economía que ¿De este a... hombre que salió del gobierno no la supo dinamizar. Yo quisiera. Y esa, y esa economía es basada en oro. Esa economía y esa, y esa espera. Atención, porque Johnny, una cosa. Por favor. Nosotros tenemos que, que poner la cosa clara sí. aquí en este país. Como dijo Danilo aquella vez que fue incorrecto, mamá, mamá, que, que lo le dijo a Lionel que había recibido un maletín lleno de facturas. Este sí recibió un maletín lleno de Deuda Hay factura. personas que viven anclado en el pasado, se supone, ah, se pero supone es la que se si estamos en un que volvamos gobierno al nuevo si estamos en un gobierno nuevo, ah, sí. pero el gobierno ah, de si no sabe con, que hablen de con tú, un ¿eh? equipo económico. Qué bonito. Con, con, con Callado. yo quisiera pedirte con el mayor respeto que tú te mereces ah, que bueno, no me encasilles va. en ningún lado que yo no lo hago contigo. Bueno, o sea, yo estoy exponiendo bueno. aquí el punto no. de vista Oye, mío oyeme, en función escúcheme. de argumentos y de fundamentos. Qué argumento es ese de estar presentando al país como que el Danilo dejó un gobierno como No es tu problema. Destrozado. oye me, son dos meses. Bueno, si a ti tú sientes encasillado sí, que ya ya pero sigo. pregúntale Pregúntale ¿Eh? a tu a la gente que te ve, no si no te quiero, encasillan. No vamos a ver, vamos a ver, ya ya, ya. ya, ya, vamos, ya, ya vamos a ver, vamos a ver, Perdón, vamos si a ver. Que mira qué es lo que pasa. Si el gobierno de la República Dominicana, no tiene nada que ver lo que cogió prestado y la calidad del crédito, ¿eh? si el gobierno de la República no tiene nada que ver. Dominicana acaba de decir que se está ahorrando miles de millones de pesos quitando botella. ¿Verdad? Se, sí. va a ahorrar, pero es, se va a ahorrar. Se va a ahorrar. Se va a ahorrar. ahorrando. No, no, no, pero no, no, Pero tiene no dos meses. Pero no lo de decir. Mi amor, no hay sino sí, el monto no. de mil millones de pesos a una, a una cartera porque se lo daban a una base pendejo que no hacían nada. Esperemos el mes que viene, el tercer mes. No, y el mes. Por ejemplo, el Mirex. Señores, pero... pero el señores, Mirex habló pero, para un señores, año. Señores, Vamos a leer, señores. Lo de esta, esta reforma que se está dando aquí para 2021... Esto es para el 2021, señores. Pero tiene que Señor, ser esto es, este es transitorio para el 2021. Claro. Sí. Entonces, no me habla a mí de ahora. Sí. No me hable de ahora. Y yo quisiera que, por favor, Joanny, la productora de este programa, vamos a contactar a un economista para que no hable. Si es verdad que a un país quebrado, señores, eso, eso fue el asme reír no, de todos no los nada, economistas de la no República nada. Dominicana. Decir que a un país está quebrado cuando le están prestando. ¿A quién quebrado le prestan? Tú vas a un banco a tomar prestado. Baja un banco y lo primero que te dicen, déjame ver tu carta de trabajo, a ver cuánto tú ganas. Y por ahí, a nadie quebrado le prestan, señores. A nadie quebrado. Pero no solamente fue eh, que lo diga que lo diga yo, pero por Dios. Lo dijo la cepal lo dijo el Banco Mundial, incluso antes, en el momento de la pandemia. Que, la, que una de las economías más fuertes no, no de bajar. América Latina era la de la República, menos Dominicana, menos la República Dominicana. Menos siete, terminamos menos siete. Menos Y todos los países pero, están en esa misma nivel. Estoy equivocado. pero ¿Y qué país no está, pues, no. No está así? pero bueno, entonces tampoco lo estés goapeando ¿Para? de que aquí la economía está buena porque está, si estaba, está porque buena mismo mira ha estado que, buena. Que no bajar, lo que yo, pasa un... es que como de no le estaba gobernando tú te sientes molesto por eso es? porque tú no estabas en el gobierno, es lo único Mira, tú me ah, vas a decir eso a mí cuando yo fui de lo que renunció en el 15 y dejé que ellos hicieran lo que le diera la gana así es, tú simplemente a, a mí no le afecta mira, ¿cómo? hablar ah, sí. de una economía hablar de yo hubiese sido regidor todavía en el PLD. Bien. Hablar de ah, una economía sí. robusta, ah, de sí. una economía fluida, de que estamos bien. Y yo quiero, por favor, a través de WhatsApp, que, que nos ayuden mm. en ese sentido. A ver, porque a yo, yo esto estoy mal. O sea, hablar de que estamos bien, de que este bueno, país es el mejor de América Latina en lo que tiene que ver en pues, el aspecto pero, económico. Recordar que desde el gobierno de Danilo Medina se dijo... En términos porcentuales, de que la economía dominicana no iba a decrecer, pero que solo eh, se iba a quedar en un, cero, en un 0%. Por no, un no. economistas, lo que somos es y... No, porque no. ¿quiénes, ¿Quiénes dieron la información? ¿Fue un economista, no fue un agrónomo? ¿En cuánto va a disminuir sí. la, la economía de la República El Dominicana? Un 0.7%. Tenemos una un llamada, te, muchachos. Buenos a... días. Para ver si no desata este embollo. Bueno, y la gente bebiendo romo en la calle. Por la eso Costa es que yo pido inteligencia. Sale a la calle para que tú veas a la gente viendo romo los de semana buenos y gozando en la playa y tú me vas a decir que ah, de la del economía país. del país la perla días. del caribe, eh. buenos días buenos días, buen día eh, eh, yo quiero decirle ayer ya que por favor vean un comentario que hizo el mismo Danilo cuando dijo que no sabía qué gobierno, cómo podía eh, el país salir a con un país completamente destruido y cerrado, inclusive yo lo acabo de ver ahorita también el programa que hay en el 5 esto, sin embargo, veo que ya parece que los peregrinos lo mantienen bien. No, yo me mantengo, <risa> yo, yo, me <risa> mantengo <risa> yo y gano muy bien. ¿Sabes por qué? Discutir, Porque me fajo todos discutir, los días levantado de las 5 de la mañana, irrespetuoso. Y loca, ¿Eh? Un y irrespeto loca, de su parte eso. Eh, eh, eh, no poderar una la posición la diferente. Yo gano muy bien aquí donde yo, yo, yo trabajo. Soy un todo profesional. Todo eh, yo no necesito botellas ni que me empleen en ninguna parte. Lo que pasa bueno. es que no toleran en un discurso diferente. Muchas Yo no necesito ninguna botella en ninguna parte, Muchas ni que nadie gracias. me pague nada. Yo trabajo bastante duro. Mire, mm. nosotros, la realidad es la Ay, siguiente, están... muchachos. Nosotros tenemos una situación Ay, económica. O sea, Ay, decir, con argumento. decir que alguna economía en condiciones como esta está eh, muy buena o que está florecida... Eh, no, no, lo puedo realmente concebir. Porque, es que hay es una realidad mundial la de abstención Hay una realidad mundial de abstención de la producción nacional de los países. Señores, nosotros duramos tres meses cerrados. Nosotros tuvimos un gobierno tirando el dinero eh, a través de las compras o haciendo compras de manera irregular donde se abultó de una manera inconcebible todo lo que podíamos ver en esos momentos, las ayudas económicas que desde el gobierno se le ofreció a sectores eh, de diferentes de la producción nacional que estaban cerrados, tiene un impacto significativo o sea, eso no es que dique y estas disminuciones que se buscan a través de los ministerios e instituciones se supone que de alguna forma eh, impactan de manera positiva pero al punto de que dé para el gasto público, para el gasto que se necesita en la República Dominicana. Yo pienso que no. Vayan a la calle. Pero vayan a la calle a los fines de semana, ustedes no salen a la calle, para que ustedes vean la gente bebiendo romo en todas las esquinas. Preso y de cerveza la playa tiene. Hay que por llevarse lo ser los precios. ¿Y con esa, qué sin vergüenza, esa, vida, es esa, esa tranquilidad y esa economía falsa es la que va a traer mayores estragos a la clase media. Pero es fiado cliente. que tú bebes, tú vas a la playa a fiado. Pero por Dios, señores. Pero, sí, pero pero con no con la de gente crédito, está, bebiendo romo aquí todos los fines de semana. Pero vamos a hablar de tres negocios, de cuatro, no tanto de. ¿Tres negocios negocio. Yo te puedo citar porque uno de aquí de Macorís. El consumido Hay otro llamado. Cuatro o cinco a negocios. negocios. Buenos días. Ya, Día, bueno, pues ya, oh. ya. Buenos días. <ríe> <ríe> Oye, Día. pues ya, ya. Todavía le siguen pagando la botella. Eso está muy bueno, ¿eh? No, no, no. Esto no es fácil. No, <risa> si nosotros lo investigamos. <risa> <risa> ya, eso no es, nunca, ha así, nunca ha sido es así. Po, es que no toleran un discurso diferente. Yo gano bastante bien aquí en la empresa donde yo estoy. Bastante bien que pero gano también, aquí. Si nombra, y soy un profesional del no derecho. Consejo. Yo no necesito que me paguen nada. Si ahora. Si te nombran. Eh, pero lo que no pasa quien. es que mi discurso ahora, pica para si mucha gente. Es un discurso sí. de ruptura diferente. Eh. No. Porque eh, es que hay que tenerlo yo no, muy claro. Yo no de soy de lo que aquí, quiere estar congraciarme de, de, de con las mayorías ¿no? No no no, no. no, no, no, no, Está, está claro, célebre. pero tampoco para. A a uno, para, que para es que la gente no permite que uno eh, escuchar que haya robustez cuando se lo está llevando. No es una otra. frase célebre de Yerjan. <ríe> Tenemos una economía robusta. Señores, es fácil. Ahorita es mi tema. Yo le voy a presentar cómo está San Francisco. Por ejemplo, un solo ejemplo, San Francisco de Macorís. Que no hay un parqueo. Porque está lleno de vehículos, señores Lleno de vehículos Como un país tiene tanto vehículo Y tiene tanta gente bebiendo romo en las esquinas Si no es con una economía eh, eh, estable no Pero por Dios, Dios, señores Pero por Dios Vamos a ver, vamos a tomar la llamadita, ¿Qué es buenos es días Salgan a la calle, van a la realidad Vamos a escuchar, vamos. buenos días Mire, esos tenis, ve, ¿cuánto cuentan esos tenis? Se echamos extranjeros eh. Buenos no, días No, no, aquellos, mira, ah. aquellos tenis caro, ve <risa> Buen día, buen día Buenos días Los entrenados vuelva y llame si se cayó vamos a recordar la pregunta del día y ver qué nos dice la gente es la siguiente la ponemos en pantalla para saber qué usted opina si está de acuerdo si está de acuerdo con que el gobierno aplique nuevos impuestos mírela ahí. está usted de acuerdo con que el gobierno aplique nuevos impuestos ¿Qué dice la gente bien Guadalupe desde Constanza nos da los buenos días. Ah, bueno, dice bien. buen día, bendiciones, Ay, gracias, saludos. Guadalupe. Mientras que Robert Orias nos manda aquí una postal, es, es, de feliz inicio semana. de semana. Eh, gracias. Dice bendiciones para todos. Yo he mandado aquí a propósito del día del docente, oh, ¿verdad que sí? Una fotografía de mi hermana, que es docente, ¿verdad? Ahí está la maestra Joanna La Antigua y de mi madre. Que fue docente durante muchísimos años. Felicidades para ¿Verdad? ambas y Así para que, todos. Eh, felicidades Pero para felicidades. ella. Sí. Yería, vamos a hacer un, un par ahí para tomar esta llamadita. llamada. Buenos ah, días. Sí. Felicidades a lo que, Buenos todo. días. Mira, yo estoy de acuerdo con Yayán. Yo vivo en un barrio y te garantizo que se ven más de 5 mil que 5 mil, más de 20 mil pesos en los barrios sentados ahí bebiendo, bebiendo. Tú ves que hay una señora que caiga botellita. Tú la, te llevas hasta 200 botellas a su casa, fuera de nosotros que recogen. Entonces, lo siguiente es que yo no sé cómo este gobierno va a subir y que un 3% lo que usa tarjeta. Yo soy un feliz. y lo es? que tienen piso, pensado comprar piso, aire cómprenlo ahora, pero eh, corriendo eh, no, no, un 25% no. ¿Eh? muchas gracias mi doña Yerjan. Sí. Vamos, vamos a continuar con el que, whatsapp Mira el consumo yo compré el, el consumo claro, yo, bien, compré, yo compré yo tenía que comprar un aire acondicionado que cuesta como 28 mil pesos y lo compré porque eso va a subir el consumo en bebida diversión es lo que más genera crisis económica en los hogares ahí hay muchos de los que ah, beben eso, semanales, ya, ya otra cosa. que le está faltando a sus hijos, el pan la leche, la comida y durante la semana se incomodan si le llaman la atención Yo y dicen eso que es una que vez ya es bueno, la economía interna entonces, familiar sí pero cuando tú la reúnes se siente en general y el Estado en eso no está poniendo ningún control porque fíjate quiero... algo, cuando a ti te dicen que te van a prestar a cero por ciento para que tú te diviertas es como una especie de dinamización a la economía, a, a quienes venden el servicio claro sí. que sí, pero ¿cuántos de esos que venden el servicio tienen hoy en sus casas a sus empleados y quién sabe cuánto han despedido? Esa economía entonces se va a encontrar en la verdadera crisis porque nosotros gastamos lo que no tenemos. Cientos Igualito, de miles de empleos. Claro, se pero ya eso es problema de cada quien. Bueno, pero Si usted el lo está viviendo Romo, es su problema. El gasto de y tenemos otra llamada, y el muchachos. Buenos días. Buen día. Que, que Dios nos lo bendiga a los tres. Amén. Amén. Bendiciones. Adelante. Mire, ustedes son tres personas profesionales, incluyendo a Yayan, que es un buen muchacho, pero sí. Yayan, cuando a ti te llamen muchacho. así para hablar mal, no te sulfures, que eres un muchacho preparado, ah, no, un, muchacho, no. un muchacho, un muchacho, Yayan, déjeme terminar, por favor, que ese es sí. el problema tuyo, Manito. Oye, Manito, un consejo de un papá para ti. Soy sí, sí. un muchacho sí. profesional, un muchacho humilde, son ustedes tres, ah, no, principalmente no, no, no, no, humilde. tú, humilde. un hijo de familia. Cuando a ti te insultes, ah, como dice la palabra, Tú, tú oyes y callas, y está bien que tú te defiendas, okay, pero no te sulfures porque tú eres un muchacho querido por la comunidad, eso es un es consejo de papá para ellos Atención la amigo televidente, va. si no me sulfuro Muchas gracias <risa> si, No, no, si no me sulfuro ay, A la gente ¿No le ver el no show le, A la gente ¿eh? le encanta el show mira, A la gente mira, le encanta mira. ese show Cuando empecemos a ver cuánto nos está costando, yo fui ayer a comprar unos a desodorantes, señor de lo, de lo que conocemos, Gile, para que le valga la, la, pro, sí. la publicidad, empiezan a partir de 300 y algo de peso. Pero en el colmado hay a 20, 20 también. No, bueno, pero yo, yo doy 167 por el mío. ¿Cuándo? 167 yo doy por el mío. Sí, hay otros. ¿Puedo pero, decir la marca? Es Picti que es el que yo uso. Sí, ¿vale? 167. hay otros. Si tú usas cinco. uno extremadamente et fino, ya es no, cuestión no, tuya. Es el que ¿verdad? Tú, no, no, pero eh, eh, yo quise pero ver yo, un yo, ejercicio. Pero es que eso pasó de 166 no, a, 220, a, tocarlo, a 250 y hoy está en ese precio. Es decir, 300, creo por que, el, que, el, que, el consumo, que el consumo en el ciudadano se ha incrementado, que nos van a pasar de clase media a una gran clase pobre, en que se lo está llevando precisamente esas necesidades. Hey, Vea los resort para que tú veas como están. Y bueno, aquí es no está ya no los bares de que de ayer, ir. ayer eso daba pena. Tú en esa vergüenza, todo lleno, lleno, la gente señores, viendo Señores, Yo... aquí hay un, un bar clandestino en la, en la Duarte, ingeniero, en la ingeniero con libertad, entre la libertad y la hosto, mm. en la ingeniero, señores. Es como un lugarcito cerrado, pequeño, ahí están los motores, los vehículos... Y la policía no sabe. O sea, un bar, no es que es un colmadón que está vendiendo arroz que y venden cervezas camuflajeadas. No, es un bar. Entonces yo me pregunto, pero la policía no, no sabe. Eso es que no es uno ni esto. Son la, la, el 90% de los bares de la República Dominicana están llenos de gente bebiendo romo. Y a la apertura, me refiero que han abierto sin el permiso, sin la autorización. O sea, esto es un descontrol sí, en sí, ese sentido. Entonces, vamos a recordar. Como cuando entendamos cómo es que la economía se robustece, porque es una combinación conjunta de todos. Si no es así, hay una llamada. No, no va a llegar a nosotros. Buenos días. Buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes. Gracias, Amén. Buen día. Buen día. Sí, el Corsino desde New York le ah, habla. Pues, muy bien. Soy un ¿cómo está? seguidor de ustedes. Gracias. Muy, pero muy bien. Gracias. Es, estoy de acuerdo con el señor que habló en lo anterior. Ustedes, el mundo, bueno, gran parte del mundo lo ve. Y sería bueno que, eh, siendo ustedes eh, profesionales, eh, puedan tener una mejor proyección hay algunos que están de acuerdo con unas cosas, otros no, pero sí sería bueno que ustedes, al público, proyecten una imagen eh, muy, muy positiva. Quiero desearle un lindo, feliz y bendecido día, y cuando el señor amado no está ahí, se nota la diferencia. Bendiciones. Muchísimas gracias. gracias.